Salimos pa' la calle, manito, tranquilo, tengamos respeto Quieren quitarme del medio, tranquilo, my brother, yo salí de un gueto Rompimos el apartamento pa' que el vecino vea Estamos dentro del blanco, parecemos del DEA Yo no lo consumo, pero la María me tripea, van de real Así de vosotros cualquiera se cachondea Juro estamos atrás del efectivo siempre estamos positivos para buscarnos el dinero bueno no tenemos motivo así que quien pase por bloque caliente nunca sale vivo y sigo salimos para la calle manito tranquilo tengamos respeto quieren quitarme del medio tranquilo my brother yo salí de un ghetto